Y, ok, ya okay, okay. hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Vaggy y estamos acá en un nuevo video más de mi canal De, bueno, eh, yo qué sé, pero bueno, bienvenidos a mi canal, bienvenidos no? a un nuevo video Pero, bueno, para leer, no, no le estoy copiando el intro, yo soy Flex, así es mi intro no... Ah, pero bueno, está bien, que okay. vengo a decirles que lo siento, pero ya por temas de escuela y eso Ya no puedo subir en una cierta fecha los videos ya los subiré al azar. A ver si puedo hacer algo con Discord, no sé. Es que... Aparte de que mi meta es llegar a los suscriptores, también lo necesito para la pestaña de comunidad. La mayoría de los youtubers lo usan para poner memes o esas cosas, pero yo lo necesito para dar avisos o cosas que creo que si no haces preguntas o respuestas, cosas así bastante serias. Pero bueno, vamos con la intro, aunque bueno, está actualizada. A ver si les gusta Hola, eres muy bien, bienvenido a Baggy Juego, tutoriales, tutoriales y, memes, y más aquí en... Bueno, está bastante Chévere, ¿no? Pues, bueno Eh, sí, está bien, voy a cambiar La cámara, está bien Ah, <risa> Ahí está. Bien, ya, para que no se anden quejando Qué pendejo Pero me dije tanto a mí mismo Por lo tanto, el universo va a explotar bueno, que también tengo estos nuevos emojis así bien raros, pero hoy vamos a hacer un tutorial de cómo respirar. ¿En serio, me pidieron un tutorial de cómo respirar. <risa> mira, Bracktrak, pedazo de genio con Chizumana y Ira, ya ni me aguante de que no juega el Play. Y este, incluso, o sea, es que madre mía ya no me aguanta, pero bueno, o... Ira, ya ni me soporta dar más no sé, de no sé, un año sin conectarme Y me manda esos comentarios que no tienen ni lo eh, bueno, en fin, siguiendo con el video Primero, nadar Bueno, no nomás, bueno Inhalas, o sea, si no sabes qué es inhalar, pues es agarrar aire Haces no! eh, Luego necesitas exhalar Que es echar el aire, o sea, hacer <risa> <risa> <Echaría> Algo así <risa> Eso Chao